Siempre que tengo oportunidad eh, con mis estudiantes, les hablo de, lo, de, lo, de, lo, de las ventajas que implica el ser bilingüe. O sea, creo que ser bilingüe es, es algo que va a traer eh, remuneraciones en el futuro. Muchas veces los estudiantes entienden cuando les dices que van a tener remuneración económica. Pero obviamente hay otro tipo de remuneraciones, ¿no? Eh, remuneraciones eh, afectivas, eh, vas a entablar contacto con otras personas, eh, tu, tu perspectiva del mundo va a cambiar y eso es lo que muchos estudiantes creo que al principio no ven yo creo que es el regalo más grande que me hicieron mis padres y, y pobres, no lo hicieron, fue una serie de circunstancias, ¿no? ellos me llevaron a Inglaterra cuando yo era muy niña simplemente porque mi papá fue a estudiar pero después en Uruguay eh, saber más de un idioma siempre fue una cosa muy valorada y mis padres que no tenían mucho dinero hicieron un esfuerzo enorme por mandarme a escuelas donde yo continué aprendiendo inglés y después en el fondo era lo que mejor me salía. No solo el inglés, sino otras lenguas. Yo aprendí francés bastante niña y lo aprendí bastante bien. Eh, después ya no. Intenté más tarde en otras cosas. It's not that easy. Start early. Este es el mensaje. That's the take-home message. Este, y... Y me parece importantísimo, desde eh, de tantos puntos de vista, bueno, se habla de las ventajas cognitivas, de que si, si se, se frena el Alzheimer, todas esas cosas, pero en el fondo es muy divertido ser bilingüe, te permite entender eh, mejor a muchísima más gente, tomar lo mejor de culturas, eh, identificarse con mucha más gente. Yo, eh, eh, yo no, lo, no le veo ninguna desventaja y le veo tantas ventajas que cuando la gente se opone al bilingüismo me me, me deja perpleja, francamente. Entre más uno puede entrar en el mundo escolar, uh, tanto en inglés como en el español, uh, es, es otra ruta, vamos a decir. So, si uno tiene más que una lengua, y para nosotros, por supuesto, es el español, pero si tiene francés, si tiene alemán, si tiene choctaw, or cree, o whatever the language might be, siempre es mejor este, el poder entrar en ese mundo en más que un idioma, uh, porque le da a uno este, una visión más amplia que es lo que percibimos como la, la realidad.